Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a jugar a un juego corto de terror que se llama The Pizza. No lo he jugado, vamos a probarlo. Por lo visto vamos a preparar nuestra fiesta de cumpleaños, o nuestra fiesta, vamos a ver qué pasa. Nos comenta el juego, que somos nosotros, dice, estoy tan <risa> excitado por la fiesta de hoy, necesito prepararlo todo. Pero primero debería ordenar una pizza. ¿Una pizza nada más? ¿Para una fiesta? vale bueno, tengo por aquí un flyer de publicidad con, con el número en algún sitio de la casa. Objetivo, llamar a los de la pizza. Pero necesito el flyer. Pues, a ver, mira, nos lo está poniendo un poquito fácil. Aquí está el flyer. A ver... ¿Cómo lo podemos coger? no lo puedo coger se va a mover el teléfono vale ah, que hay que poner el número vale, pues venga 834711 Vale, pues mira, hay que marcar el número, impresionante Hola eh, Hola ¿Quisiera ordenar? <risas> Cuatro pizzas grandes de piña, por favor Vale, perfecto Tu pedido llegará pronto Esperamos que lo disfrutes Uy, uy, qué mal, más sonado eso. Bueno, alright. Ahora tengo que probar, preparar algunos snacks y elegir una película. Vaya fiesta. Vale. Lo tengo todo en la sala de estar. Vale. Tengo que coger tres snacks y llevarlo a la sala de estar. Vamos a ver dónde puede haber uno. Si es la nevera. Kit Kat, vale. Loop. son las papas fritas. Vaya, hombre. No ha pillado medio de la tarea. ¿Puede ser uno de los invitados? Pues yo qué sé, vamos a ver. Tú sabrás, hijo, a quién ha invitado. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Aquí. Hostia. ¿Que ¿Podemos salir de la casa? Nos sigue diciendo el juego que tenemos que preparar los snacks, pero bueno, aquí no hay nadie bueno, vamos a seguir preparando los snacks, aquí había más yo no sé mucho, pero faltaría algo para acompañar esto, ¿no? Un, unos refrescos, unos coño, cada vez que cogemos un snack nos molesta algo Uf, se está poniendo la cosa You have chose wrong ¿Qué hemos elegido mal? ¿Por qué hemos elegido mal? ¿El que hemos elegido mal? ¿Por qué voy a elegir mal? Hombre, sé que no he pedido un barril de cerveza Pero... ¿Qué hay? ¿Leche? Por favor Claro que ha elegido mal Ahora sí estoy seguro que ha elegido mal Pero bueno, vamos a ver Mm, esto es extraño Tengo que localizar Supongo que Algo del generador O el O donde está la energía de la luz Porque me ha dicho que vayamos detrás Y aquí hay alguien Y se esconde Vamos, yo ya al verlo hubiera salido corriendo Pero bueno, es un juego Vale, ya está, ¿no? Lo que no entiendo es que hemos elegido mal Hemos llamado a una pizzería Entramos a la casa Vale, falta la película ¿Dónde estará la película? ¿Aquí? Uf, se oye un ruidito de fondo ahí un poco incómodo, ¿eh? ¿Será dándole a la tele? Tampoco Vamos a ver si está la peli en alguna habitación Aquí está la cinta VHS. Vamos para adentro. Y a prepararla. ¡Qué fiestón! Pues no está mal. ¿Y ahora dónde pongo la cinta? Aquí. Otra vez. Bueno, podrá ser esta vez uno de los invitados. Pero si acabas de ver un demonio fuera. Hijo de mi alma. Acabas de ver un. ¡Venga! ¡Chosa! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué rebotación, qué susto más guapo! Pues la verdad que me ha gustado, ¿eh? Aquí está el autor Ibrahim Hojsan de AGGFR. ¡Qué cabrón eres, tío! ¡Qué susto más dado. Ha venido un demonio, no sé por qué, pero bueno, está guapísimo, tío. Yo le pondría al juego... Pues le iba a poner un 6 o por ahí, pero le voy a poner un 9. Me ha pegado un susto de los buenos. Así que nada, que espero que le haya gustado el vídeo. No olviden pasarse por los otros dos canales que tengo. Pues ya saben que aquí no hay interés ninguno económico ni nada. Hacer. Tengo un canal de juegos retro, así normalito de arcade y tal. Y tengo otro dedicado a mi Comodores. Por favor, pasaros y los veis. Y si queréis, pues suscribir y me animáis a que siga haciendo vídeos. Pues venga, chao, nos vemos en un próximo juego. Hasta la próxima.